Bueno, todo tipo de problemas, porque este, esta temporada tuvimos frío, tuvimos calor, exceso de calor en esto enero, febrero, diciembre, lluvia. Esto, eh, hoy, esta semana, la semana pasada, varios días se perdieron por la lluvia, de, de días de cosecha. Así es que la, la uva no, no ha engordado como tendría que hacerlo, mucha se ha deshidratado, así es que las gamelas que antes eran de más de 20 kilos, ahora son de 15, 16 kilos, entonces el costo de la cosecha por falta de mano de obra se ha incrementado, la, el bajo rendimiento por hectárea también hace que tengamos que pagar más por la, por la cosecha así es que montones de dificultades ya tendríamos que haber terminado la cosecha tal como está la uva pero por falta de mano de obra eh, estamos atrasados ¿Este problema se va profundizando año a año? Año a año se va profundizando, a pesar de que cada año las cosechas son más bajas hay mucha gente que se ha tecnificado en, en el proceso de cosecha la, todo lo que es Espaldera, hay máquinas cosechadoras para espaldera, pero no para pasar. Y los que tenemos pasar, eh, eh, nos ayudamos con los vines, con el sistema de vines y, y cargar automáticamente esos vines. Así que ahora m, también hay, hay que, el, el, el productor tiene un costo adicional porque se le paga la gamela puesta en el vino. Si es puesta en el camión, es un precio. Diferente. Antes de la pausa tenemos una invitación, Luquitas. Tiene ¿Ah, que sí? ver con una actividad en este viernes 17 de marzo, literatura, música y mucho más. A partir de las 5 de la tarde, los espacios de la Casa Natal se van a copar de literatura. Una linda invitación para ir con la familia, postales de serigrafía, espacios de lectura de escritoras sanjuaninas y música para agendar hoy viernes a las 5 de la tarde. Bueno. La última pausa.